Buenas noches, amable audiencia de Coordenada Sur, buenas noches a nuestro compañero en Asunción del Paraguay, Andrés Salari, que está cubriendo las elecciones y que todavía no, no, han, no han concluido con el recuento de los votos, aunque sí ya tenemos resultados preliminares con amplia ventaja del candidato oficialista del partido colorado. Eh, y por lo tanto, hoy día tendremos eh, una buena parte del programa dedicado a las elecciones en el Paraguay. Eh, tendremos un invitado que hará el análisis de lo, que, eh, de, lo que ha, de lo que está significando el resultado electoral y también hablaremos de otros eh, temas eh, vinculados a la geopolítica global y regional. Muy buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día dedicado a la cobertura electoral en nuestro país vecino, Paraguay. Grande, Paraguay tiene nuevo presidente, el mismo de siempre, Juan Ramón. Ganó el partido Colorado que parece tiene una maquinaria electoral aceitadísima y las especulaciones que veníamos manejando todos a partir de encuestas, por supuesto, que se equivocaron espantosamente. Una vez más, no entiendo por qué, Juan Ramón, nos seguimos basando en las encuestas para analizar los escenarios electorales, porque son un fracaso tras otro. Bueno, es la, la técnica liberal que se, ha, que se ha impuesto en la opinión pública, ¿no? y entonces una, una buena parte de la gente se deja guiar por encuestas que... en en los últimos años han sido un verdadero chasco, en Bolivia particularmente. Yo siempre, ¿eh? yo siempre, Juan Ramón, cuando ustedes estaban en el gobierno con Evo, los criticaba. Decía, no usan las encuestas, no miden, así no se hace política. Y me parece que tenían razón porque las encuestas le están pifiando en todos lados de una manera significativa. Ya vamos a analizar con más detalle qué es lo que sucedió. Eh, pero bueno, había una esperanza en la izquierda y en la oposición y en otras fuerzas que buscaban un cambio para el Paraguay de que podía romperse la hegemonía del Partido Colorado que solo había sido derrotado en los últimos 70 años por Fernando Lugo y el Partido Colorado ganó por 15 puntos, las encuestas daban un empate eh, técnico entre Efraín Alegre, el candidato del opositor, principal candidato opositor y Santi Peña pero eh, quedó en la nada, 15 puntos de ventaja lleva Santipeña, avanzó casi al 100% el famoso TREP, así que ya habló hace pocos minutos, estaba preparando ahí el material, ahora vamos a ver si podemos ver el discurso de Santipeña o me avisan si desde La Paz lo podemos poner al aire a través del vínculo de YouTube que les mandé y sí, ya lo tienen me dicen, vamos a ver si lo podemos ver ...y mantenemos la división de las pantallas... ...Juan Ramón saludó hace pocos minutos... ...desde el comando del Partido Colorado... ...disculpen cualquier desprolijidad... ...pero estamos haciendo esto en vivo y en directo... ...a ver si podemos escuchar a Santi Peña... ...ya está, me dan la confirmación desde allá. ¿Hay señal? ¿Sí? Pueblo paraguayo... ...muy buenas noches, pueblo colorado... Quiero agradecer a los miles de paraguayos y paraguayas que en esta larga jornada nos entregaron sus sueños, que confiaron en este proyecto conciliador y patriótico, que depositaron en nuestras manos sus esperanzas para que mañana podamos estar mejor. Y vamos a estar mejor. Queridos compatriotas. Hay una frase maravillosa de una canción que cantamos Presidente siempre, electo, candidato del Partido Colorado. Y vamos a ver, Juan Ramón, a ver si podemos poner ahí nuestras ventanitas. Porque hay una imagen que es importante y te va a interesar. Ahora va a aparecer, o lo adelantamos unos minutitos ahí en vivo, porque va a aparecer al lado de Santi Peña Horacio Cartes, Juan Ramón. Y acá hay el, el primer dato que diría, ahí está, ¿sí? Horacio Cartes de pelo corto, en la pantalla a la izquierda de Santipeña. Es el presidente del Partido Colorado, pero es, es quien fue sindicado por el embajador de Estados Unidos, Juan Ramón, como significativamente corrupto y le aplicaron una serie de sanciones no menores. Horacio Cartes es el principal empresario del país y tuvo que deshacerse de su conglomerado empresarial hace un mes y una semana, Juan Ramón. Y lo que pasó es que en parte la explicación, no digo que sea la explicación total, pero en parte esa declaración del embajador de Estados Unidos funcionó un poco como la de Manuel Rocha en el año 2002 y despertó un fervor nacionalista en ciertos sectores eh, afines al coloradismo. Así que esta, esta imagen es la reivindicación de Horacio Cartes y el embajador de Estados Unidos en Asunción, está mirando desde la casa y muy contento no se siente, eso te lo puedo asegurar, ¿eh? No puede no leerse esta imagen en clave de, de la declaración que hizo el embajador de Estados Unidos. Bueno, eh, a mí me parece sumamente interesante eh, el, el resultado, Andrés, eh, primero porque... Entiendo que no hay una distinción entre el Estado y el Partido Colorado. En realidad, el Partido Colorado es el Estado, el Estado es el Partido Colorado. Es un partido de Estado. Y los partidos de Estado difícilmente son derrotados, dada la capacidad para movilizar la gran maquinaria electoral. ¿No es cierto? Este, es un, este no es un dato menor. El, el, otro, el otro dato es que. Eh, el partido colorado, tengo la impresión, que es el partido más viejo de América Latina y el Caribe, que se mantiene en pie desde la década de los 40. Entonces, vaya uno a saber cuán, cuánto ha penetrado, ¿no es cierto?, esta capacidad estatal para que no exista diferencia entre partido y Estado. Y, y, y tengo que admitir, de alguna manera, eh, que eh, la ciudadanía paraguaya, que tiene un gran, eh, una gran adhesión a, al nacionalismo paraguayo desde el siglo XIX, me temo que esas declaraciones, las sanciones de, eh, del gobierno de los Estados Unidos contra Horacio Cartes, me temo que ha generado ¿no es cierto? algún tipo de reacción más nacionalista seguramente el compañero al que lo hemos invitado a esta entrevista nos va a explicar con más eh, detalle. En todo caso, esta, eh, este es un resultado que, mm, desde mi punto de vista, eh, resume el desplante ciudadano ante una, ante una medida unilateral, ¿no es cierto?, tutelar, eh, arrogante, de los Estados Unidos. No sé si los Estados Unidos tienen la capacidad de entender el comportamiento político electoral del eh, Paraguay. Sí, así es, Juan Ramón. Y otra explicación, una es la lectura, de, una es la línea esa y otra línea es que, como veníamos eh, mencionando, la candidatura de Payo Cubas, que sale en tercer lugar, porque recordemos que Alegre estuvo a cuatro puntos de... Eh, el Partido Colorado en la elección del 18. Y ahora, como mencionábamos, está a 15. Pero ¿qué pasa? Aparece un tercero en disputa con un enorme caudal electoral, un candidato de ultraderecha, Payo Cubas, que está sacando el 23, Juan Ramón. Quiere decir que si sumamos el 23 del tercero y el 27-28 eh, de Fraín Alegre, estamos eh, un puntito por encima de 50. Esta, esta fragmentación de las fuerzas opositoras evidentemente que ha beneficiado a la candidatura del Partido Colorado en un país donde no hay segunda vuelta. Pero evidentemente que, el, que, que la protesta, que el voto protesta, que el hartazgo, que el cansancio de la ciudadanía con los partidos tradicionales en gran parte se ha ido a ese 23% de Payo Cubas, una especie de Javier Milei paraguayo, y eso ha jugado... Evidentemente un papel determinante en esta imagen que vemos en este momento, sucedió hace pocos minutos, el ex ministro de Economía de Horacio Cartes, Santi Peña, un joven tecnócrata, es el nuevo presidente del Paraguay. Y en una elección también, Juan Ramón, que hoy la estuve siguiendo, tiene mucha maña. ¿eh? El Partido Colorado tiene unas mañas tremendas que también nos tienen que ayudar a explicar este fenómeno. Vamos a empezar a ver eh, un poquito qué sucedió hoy en la jornada electoral y, y lo vamos comentando. La nota número uno, por favor. ¿Ustedes están decidiendo? ¿Usted está decidiendo la voluntad popular? No está permitido, dos personas estar en una silla de rueda para que pueda ingresar no puede no tiene un dedo usted no tiene que permitir más de dos personas no puede ingresar Pasaba en la zona del barrio San Vicente y vamos a otro reporte, uno de los más destacados de esta jornada. Lo que pasaba muy temprano a la mañana en la Escuela Brasil, ubicada en el microcentro de Asunción. ¿Cuál era el punto de conflicto? La conformación de las mesas y principalmente la ubicación de las máquinas de votación. No no, ayer vino el apoderado del PLRA, ayer vino el apoderado del acá, dijo que ley, ley. ellos le iban a intimidar al elector, que ellos quieren controlar el cuarto ayer, oscuro, el apoderado. ¿Qué, ¿Qué cuarto oscuro? Qué no señor, la ley se va a cumplir, Incidentes durante todo el día, Juan Ramón. La televisión lo seguís todo el día y ahí vemos más incidentes. ¿Qué pasó? Primera vez que se elige con voto electrónico. Uh -huh. Un despelote total porque hay mucha gente de la tercera edad y no solo de la tercera edad que no manejan. Y el gobierno se encargó o el Tribunal de Justicia Electoral se encargó de poner las máquinas en los supermercados para que la gente practique... Primera vez también que hay una penalidad económica para los que no van a votar. Entonces, mucha gente fue a votar de mala gana, no habían ido a practicar, mucha gente de la tercera edad que tiene más dificultad con la tecnología, se generaron larguísimas colas y voto asistido. Que no está claro si, si es que la gente necesitaba que le colaboren o había algún puntero. Colorado de algún otro partido que le inducía a eh, llevar el voto a, a su partido. Y con eso, con un partido muy mañoso y mucha, mucho enojo además acumulado, y bueno, una jornada muy, muy, muy ensuciada con Ramón. La verdad que yo no me había tocado ver una, una elección como esta. Eh, realmente tiene su complejidad y el aparato colorado... Como resalto, tiene mucha maña para llevar adelante este tipo de procesos, lo que explica también el mantenimiento de su voto duro, con además un porcentaje no menor de gente que se ha acostumbrado al, a, a car, al acarreo y a, a votos pagos también. ¿eh? Hay una imagen por ahí, a ver si la podemos ver. Bueno, pero también eh, comprenderás que 70 años de hegemonía partidaria, yo creo que... Y ya les ha dado toda la oportunidad para completar el catálogo, ¿no es cierto?, de trampas electorales como para que cualquier elección les salga casi perfecta. A, a la preocupación eh, que yo tengo, Andrés, acerca de este resultado es la relación ¿ah, que se va a mm, sostener entre este gobierno eh, ganador ¿No es cierto? Y el gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que este, que este, este presidente, este partido que está en el gobierno, es eh, de propiedad prácticamente del expresidente Horacio Cartes. La pregunta es: ¿cuál va a ser la relación entre el gobierno de Estados Unidos y un gobierno? de Cartes, a quien se lo ha acusado de una corrupción escandalosa. Eh, ¿Cuáles son los límites de esta relación? Eh, Est ¿Estados Unidos se va, va a tener relación meramente formal con el presidente o va a tener que negociar con Cartes? Es decir, eh, eh, ese, ese, ese tema está, eh, yo diría, en la encrucijada. El otro tema que le compete a este nuevo gobierno es... Eh, definir eh, el nuevo, los nuevos acuerdos energéticos, ¿no es cierto?, particularmente con el Brasil, sobre la venta de energía, recordando que Ar eh, Paraguay es uno de los primeros países, uno, uno de los países más importantes en el mundo que exporta energía. Su su ingreso más alto proviene de la venta de energía tanto de la hidroeléctrica de Yacyretá o también de Itaipú. Por lo tanto, eh, va a tener, ahí va a tener eh, un escenario complicadísimo en la negociación con el, eh, con el Brasil. Eh, consecuentemente, eh, ¿cómo va a operar este nuevo gobierno? con el legado de Cartes acusado de narcotráfico, contrabando, producción ilegal de, eh, de, de cigarrillos, exportaciones eh, informales, etcétera, etcétera. Es un escenario, eh, me imagino, relativamente complicado. Y lo más complicado es la oposición. Tú ya tienes eh, el 20, 23, 24% de, de, de, del tercero. Y el 27 del segundo, más de la mitad, por lo tanto, representación parlamentaria en el Congreso paraguayo. La, la, la, la, la victoria no necesariamente le allanará el camino para el gobierno que seguramente se ha planteado el candidato Peña. Así es, Juan Ramón. Veamos la, esto que estamos viendo en fondo de pantalla. Vamos a verlo a pantalla completa y con el audio. La compra de votos, algo que no sé parecía del siglo XIX o principios del siglo XX en Paraguay sigue a la orden del día. Sí, sí, que sí, son sí. indígenas son. y ellos están subiendo al colectivo, es decir ellos se van, le van a llevar a votar sí. y están sí, subiendo al colectivo. Está abajo. Marcelo, ¿vos te acordás la vez pasada cuando vino la gente del Tribunal Superior? Mm. Nos decían, ustedes no saben lo preparados que están los indígenas para sí, votar. Decían. Es más, prepararon un video ellos con los indígenas. Sí. Uh -huh. En Alto Paraguay principalmente y en Caguazú. Y esto está pasando acá en Roque Alonso. ¿Qué dice la persona que envió el video? Mira que... Tiene audio, Ana. Yo creo que esto es lo más, no. lo más asqueroso, lo más vergonzoso de las últimas elecciones. Bien, habla Soledad Núñez sí tomamos señal. Ahí está, aparte de lo que se vivía hoy en el Paraguay, y por eso decíamos, una elección, como suele ser habitual, muy mañosa del Partido Colorado, que parecía tener su hegemonía en cuestión, pero finalmente la imagen del día es eh, un tanto tenebrosa, diría, y ya la vimos Horacio Cartes ahí con cara de póker al lado del presidente electo Santipén. Bueno, esperemos, esperemos que... Eh... Estas, eh, est estos resultados, eh, de alguna manera, ayuden a, a eh, ordenar la, la agenda paraguaya. Eh, el Paraguay es un país con muy poca visibilidad eh, regional. Eh, los medios de comunicación nacionales o internacionales no suelen, no suelen ocuparse mucho del Paraguay. No sé a qué, a qué se debe eso. En todo caso, esta era una de las primeras elecciones a llevarse a cabo en América Latina. Uh, Andrés, tenemos tres elecciones. La, la siguiente elección en, en América Central es en Guatemala eh, y la tercera elección que se viene eh, anunciado, que, se, que está programada, es en Tu País, en octubre de este año en la Argentina. Y está en ciernes todavía dos eh, procesos electorales que se podrían desencadenar a partir de los resultados que tengan los conflictos políticos. Uno en el Ecuador, este lunes o el martes empieza el proceso, eh, el juicio político contra el presidente Lazo y el, la incógnita peruana, que no se sabe si se va, eso va a desencadenar en elecciones también este año, por lo tanto tenemos una agenda electoral en América Latina bastante intensa. Así es, así es, Juan Ramón, vamos a estar siguiendo eso. Ahora te propongo que hagamos un cortecito y enseguida seguimos analizando toda esta realidad regional aquí en Coordenada Sur, como suele ser habitual a través de la pantalla de la Vía Ya. Estás viendo. Coordenada Sur Continúa Coordenada Sur Continuamos con nuestro segundo bloque del programa Coordenada Sur eh, Muchas gracias a quienes nos siguen domingo a domingo quiero aprovechar Andrés, para felicitar a todos los hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras del país, de la región del mundo, por este primero de mayo, eh, por supuesto, una, una fecha que nos recuerda el papel protagónico de todos los trabajadores, su capacidad de resistencia, su lucha frente a, la, a las dictaduras, frente al modelo neoliberal y el acompañamiento al, al gobierno de, eh, del proceso de cambio. Pero también, Andrés, quiero aprovechar esto, esta, este momento para eh, recordar el primero de mayo del 2006 la nacionalización de nuestros hidrocarburos en línea con las dos nacionalizaciones previas, la del 38-39, durante el gobierno del presidente David Toro y Germán Bush, eh, y el 69, la nacionalización de, también de hidrocarburos en el gobierno del general Alfredo Obando Candia. El 2006 fue pues, la, te, la tercera nacionalización, la más larga y probablemente la que ha tenido mayor impacto en la economía y fundamentalmente en la conciencia de los bolivianos y bolivianas respecto a... Al dominio, al dominio estatal sobre los recursos naturales. Y finalmente, recordar también el primero de mayo, eh, Andrés, como uno de los días más funestos para América Latina y el Caribe, pero particularmente el, el, eh, para el Caribe. Recordar que el primero de mayo, Estados Unidos, a, con 20 mil con marines apoyado por otros gobiernos latinoamericanos alineados a Washington, invadieron la República Dominicana provocando atrocidades y la ocupación de ese país caribeño durante varios años. Creo que no debemos olvidar el, eh, las intervenciones eh, sangrientas las invasiones eh, militares de Estados Unidos, esta del 61, en un contexto de golpes de Estado que empezaron el 54 contra Arbenz y luego continuaron hasta principios de la década de los 80. ¿Es cierto, Juan Ramón, que Fidel Castro se oponía a la nacionalización de los hidrocarburos en el 2006? Yo creo que no, no es que se haya opuesto eh, el comandante Fidel a la, a la nacionalización. Eh, lo que se recomendó, más bien la recomendación del comandante Fidel fue que se eh, hiciera una nacionalización que le permitiera al Estado boliviano juegos Un juego de cintura que le permitiera capacidad de maniobra para negociar en un contexto ¿no? relativamente tranquilo con las eh, empresas transnacionales. Eh, la decisión ya la había tomado prácticamente Evo. De hecho, eh, más que eh, una consulta, lo que, lo que se hizo fue buscar un consejo ¿no es cierto? acerca de, la, de sí, lo sí. que podría significar. ¿No? Entonces, la, la decisión ya estaba tomada, se había tomado, en eh, Evo ya la había tomado prácticamente dos años antes, recordarás que el programa de campaña, el programa electoral del MAS, el, 2000, el 2005, fundamentalmente estaba concentrada en la nacionalización, por lo tanto era, eh, digamos, una actitud respetuosa de consulta a un líder continental sabio con una gran experiencia respecto uh, a estos procesos de ruptura con estas empresas eh, que estaban acostumbradas a conspirar, a, a, a absorber nuestros excedentes, a pagar a los países precios de, eh, de gallina muerta por los recursos naturales. Bueno, eh, Evo Morales creo que dijo muchas veces, vos me corregirás si me equivoco, porque la nacionalización era parte de la agenda de octubre, ¿no? Exactamente. Y Evo Morales ha, ha reiterado que si Carlos Mesa hubiera nacionalizado el petróleo, hubiera, hubiera seguido siendo él el presidente, ¿no? Con toda seguridad, Andrés, por, eh, precisamente por, esta, por este rasgo, por esta característica del pueblo boliviano de apreciar la soberanía. Eh, yo creo que eh, Evo tenía razón si es que en un rapto de audacia, eh, Mesa no es cierto se atrevía a nacionalizar. Y no estamos hablando de la fórmula de nacionalización radical que aplicó Evo de 82 a 18, una nacionalización probablemente incluso más modesta, ¿No es cierto? Una, diría una nacionalización pírrica, ¿no es cierto?, del 52, o del 51 al 49. Incluso eso le permitía a, a Carlos Mesa gobernar todo su periodo, todo su ciclo constitucional. Pero el hombre nunca se atrevió a ajustarse los pantalones. Obe ob obviamente obedecía. Las disposiciones de, de, de, la, de la embajada americana tenía terror, tenía pánico a tomar una decisión que le beneficiara al pueblo boliviano, pero no tenía pánico para extender la mano, ir a pedir limosna, pasar el sombrero en Europa, en Estados Unidos o en otros países. Es decir, había menos temor a la, ¿no es cierto?, menos decoro a la mendicidad y había un terror, un pánico a que luego Estados Unidos le diera un par de bofetadas y lo ponga en su lugar. No, eh, Carlos Mesa no nació para gobernar un país, nació para administrar un canal de televisión. Muy bien, Juan Ramón, te propongo, estamos ahí coordinando eh, con Julio Venegas, que es un periodista, un colega paraguayo, para ver si nos ayuda a entender un poco qué es lo que sucedió eh, hoy aquí. audio que se me metió, no sé qué es. Julio, estás ahí, te mandamos un abrazo, gracias por charlar con nosotros aquí en Coordenada Sur. Se me está metiendo ahí una publicidad, estamos en vivo en directo, perdonen la desprolijidad. Julio, un abrazo grande. Creo que el el, el, el audio el sonido no, está, no, no está habilitado. Espero que no nos está escuchando. Uh -huh. Bueno, ¿Qué? vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si podemos eh, arreglar el tema técnico y enseguida regresamos con la entrevista. Estás viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. Volvemos a nuestro tercer bloque, eh, Andrés Salari, cubriendo las elecciones presidenciales en, desde Asunción, desde el Paraguay. Eh, Juan Ramón Quintana desde la ciudad de La Paz. Eh, reiteramos nuestro, nuestro saludo al mundo trabajador. Eh, ¿Cómo estamos, Andrés? Ya, ya conectamos con Juan Julio. Ramón. Sí. No, no logramos no logramos resolver el tema del audio, así que yo voy a proponer una notita más de sobre Asunción y vamos a saltar a otro tema. ¿Te Pero piso? me parecería interesante explicar la aparición del candidato Payo Cubas, que sale en tercer lugar con una gran votación, en el marco de los ascensos de las ultraderechas que venimos reportando desde hace varios años en nuestra región, en todo el continente y también en Europa aparece ahora un candidato de ultraderecha en Paraguay que saca más del 20% de manera sorpresiva, que le quita un montón de votación alegre. Hacíamos una nota esta semana para Hispan TV sobre el ascenso de Payo Cubas y me parece interesante escuchar cómo pega en los sectores populares con este tipo de discurso. Vamos a ver. Muchas personas piensan que su voto no cambia nada, y no les culpo. ¿Quién será el próximo presidente de Paraguay? Da la impresión de que vamos a unas elecciones cabeza a cabeza entre eh, el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, y el candidato de la concertación, Efraín Alegre. ¿Eh? ¿Eh? Vamos. Visitamos el Popular Mercado 4 y estos son los testimonios que confirman las predicciones de las encuestas y de los analistas. Eh, yo espero que gane el Partido Colorado y mi candidato es eh, Santi Peña. Yo creo que la gente está cansada y esta vuelta creo que gana el Partido Liberal. Pero no todo es tradicional y previsible. De la boca de estos vendedores insurge una nueva fuerza. Pero ya hay el candidato que ojalá Dios quiera que gane. Payo Cuba. Cuba es un político histriónico que no oculta sus aspiraciones totalitarias y demuestra habilidad para capitalizar el muy extendido hartazgo contra las clases políticas tradicionales. Payo Cuba es un tipo antisistema que quiere hacer una constituyente para unificar las fuerzas públicas, para tener la posibilidad de disolver el parlamento. Tiene un, una movida y una conexión popular muy fuerte. Tiene esa capacidad de hablar y defen defender a los pobres trabajadores. No sabemos con qué intención, pero yo creo en él, porque esa clase de presidente necesitamos hace mucho. El crecimiento de Paraguayo Cubas en las últimas semanas ha sido muy grande, muy grande. Yo tengo que tener la capacidad de hacer decretos leyes también, como era en la época de Stroessner. Estamos muy emocionados para elegir el cambio. Y para mí sería, quería votar por el señor Payo Cubas. Yo elijo a él porque quiero un cambio, porque siempre está colorado, liberal y nunca hace nada. Por eso queremos probar Payo Cubas. Y ojalá que él gane. Y aunque no haga tanto por nuestro país, que le dé cintarazo y le despoje a esos que comieron ya mucha plata de nuestro gobierno para que entrega a los pobres, para que haga algo, para que Paraguay sea mejor otra vez. No hay ninguna encuesta que anticipe una posible victoria electoral de Payo Cubas el próximo domingo y aquí no hay segunda vuelta. Sin embargo, de esta atmósfera que puede respirarse en esta capital, debe desprenderse que la sociedad paraguaya no es ajena a esta profunda crisis de representatividad que afecta a muchas de nuestras sociedades. Andrés hispan TV. Asunción. Seguimos mucho, Juan Ramón, que esta crisis de representatividad, que ese hartazgo político, etcétera, etcétera, de la mano de fenómenos que veníamos viendo en otros países, iba a, o tenía grandes posibilidades de consolidar un cambio de gobierno y que el Partido Colorado podía perder. Sin embargo, estamos viendo una clara victoria del candidato Santi Peña. tratábamos de explicarla a nosotros dos, Juan Ramón, y ahora sí está conectado Julio y a ver si él nos eh, aporta algún elemento más, Julio. Venimos analizando esto en los últimos eh, 20, 30 minutos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la primera impresión que vos tenés de lo sucedido hoy aquí en Paraguay? Bienvenido, por supuesto. Muchísimas gracias, un placer, compañeros. Eh, primero, una sorpresa completa para mí. Digamos, yo esperaba una elección mucho más ajustada. Eh, igual... Creo que el ascenso meteórico que tuvo Paraguayo-Cubas eh, generó esa tercera fuerza real, contundente. Creo que se va a convertir en un árbitro político muy importante. Eh, una novedad que es muy sensible para mucha gente es la desaparición prácticamente de la izquierda orgánica o de la centroizquierda, que... De seis o siete cupos en el Senado hasta ahora se queda con un solo cupo. Eh, la emergencia real de este movimiento que tiene esa cuestión más de hartazgo completo con el sistema político como tercera fuerza. Y una sorpresa grande, la, la cómoda victoria del Partido Colorado en un periodo en el que aparentemente tenía las condiciones más... ...precarias que otras elecciones... ...entonces ha sido una reacción... ...muy grande del Partido Colorado... ...de su estructura, de su gente... ...y, y bueno... Eh, ...y queda digamos... Eh, ...el país... ...en, en ese... ...continuo... Eh, ...manejo digamos de un partido... ...que viene ya desde hace muchísimo tiempo... ...y... ...y bueno, y nos da nuevas realidades... ...en el tablero político... ...quienes van a ser los nuevos árbitros de esta realidad de mucha hegemonía del Partido Colorado. Estamos hablando de un partido que finalmente se posicionó en el gobierno de la República después de una guerra civil en 1947, es decir, ellos son gobierno desde 1947, antes, un poco antes, pero era una junta militar que después se coloradizó. Y estamos también hablando de la derrota de un partido ya también tradicional como el Partido Liberal que... En 80 años no has podido ser gobierno, no ha podido construir eh, un, una alianza suficiente para llegar. Eh, no es la primera vez que encabezando una alianza un candidato del Partido Liberal Radical auténtico como Efraín Alegre no llega a la presidencia. Eh, la única vez que una alianza pues, llegó a derrotar al Partido Colorado fue una alianza con un candidato como Fernando Lugo, que no era del partido, pero que sí tuvo el apoyo del Partido Liberal. Entonces quedan bastantes cosas en el tintero. Eh, una, tercera, una tercera vez que se candidata a Efraín Alegre, entiendo ya que ahora abre el camino a otras fórmulas, una línea que hay que discutir mejor, cómo se construye la representación política de la demanda popular más necesaria, más urgente, que es la que aparentemente podría estar capitalizando una candidatura como la de, la de Paraguayo-Cubas, eh, aún con todo ese mundo de extrañas composiciones en su propia expresión, de, de, que va desde un re, re, re, republicanismo nacionalista, desde un antisistema extraño, desde un lugar donde pues, le toca a mucha gente, digamos, le toca a mucha gente las fibras íntimas de la recuperación de las tierras, eh, de, del cambio de la Constitución, de romper con el sistema político actual, y bueno, ahí habrá evidentemente unas nuevas maneras de ver el, la política en Paraguay a partir de ahora, pero lo contundente es que finalmente el Partido Colorado seguirá administrando estos cinco años eh, en un periodo bastante complejo para el país, súper complejo, donde vamos a estar discutiendo el tratado de Itaipú con Brasil, Itaipú la hidroeléctrica más, que fue la hidroeléctrica más grande alguna vez, eh, tenemos que discutir la deuda, cómo pagar la deuda externa, porque en este periodo Paraguay se endeudó con los bancos de Nueva York muy grande, muy grande, eh, no hay fuente de financiamiento real, acá tampoco se la, lo, los sectores económicos y más conservadores que tienen como timón al Partido Colorado no permite la discusión sobre los impuestos directos, ni a la soja, ni a la carne, eh, y bueno son muchas cosas que quedan ahí eh, Julio, a ver cómo sí. Do, vamos a dar el, el, la posta a la paz, a ver Juan Ramón ¿qué, qué nos falta para, para dar un panorama a nuestros televidentes un poco de ...de lo que estamos viviendo aquí. Sí, hola Julio, ¿qué tal? Eh, Juan Ramón Quintana desde la ciudad de La Paz... Eh, un, ...un abrazo para ti... Eh, ...has escrito un artículo la anterior semana... ...muy interesante... ...acerca del verdadero gobierno en el Paraguay... ...y creo que has descrito con mucha, con mucha claridad... Eh, ...la semblanza del poder informal en el Paraguay como el poder real. Y por otra parte, has, también has descrito eh, esta, uh, esta relevancia eh, que, se, que, que se superpone al voto popular de la embajada de los Estados Unidos. ¿Qué le, ¿Cómo, cómo, cómo eh, piensas eh, el futuro de este gobierno, por un lado lidiando se ha comprometido a lidiar contra, contra lo informal y por otro lado se supone que eh, hay un compromiso para tener, mantener buenas relaciones con Estados Unidos teniendo en cuenta que, Estado, que Paraguay le está abriendo a los Estados Unidos una, uh, la posibilidad de eh, tener presencia sobre la cuenca del, del Paraguay eh, y además uh, otras, otros beneficios. ¿Cómo, cómo prevés... Este, este, este gobierno, esta relación entre, del gobierno con el mundo informal y con el poder real que sale de la embajada americana? Bueno, hay cosas que se tocan, hay cosas que se tocan. Hay que reconocer que aquel golpe al gobierno de Fernando Lugo en 2012 hubo un acuerdo corporativo entre todas las corporaciones en Paraguay y también con la embajada norteamericana, ¿no? Eh, en ese acuerdo la embajada norteamericana logra finalmente, o los, los norteamericanos logran finalmente como resultado específico la ampliación gigantesca de las variedades de semillas transgénicas, en este país se está llenando de semillas transgénicas, estamos hablando de 40 variedades, eh, Estados Unidos logró atarlo más aún a Paraguay, a una deuda externa con los bancos de Nueva York y por el otro lado los grupos corporativos acá, los que crecieron al amparo del tráfico de todo, de todo, porque acá hay un mercado gigantesco de tráfico de todo, crecieron también exponencialmente. Y en este periodo parece que Estados Unidos viene a decir, bueno, hasta acá, vos oh, después vemos cómo reorganizamos esto. Eh, y ha estado interviniendo básicamente en el control de lavado de dinero, que es finalmente muy grande, muy grande. Estamos hablando de barcazas que, con banderas paraguayas que llevan cinco toneladas de cocaína, dos toneladas de cocaína a Estados Unidos. Estamos hablando de números muy grandes, o sea, estamos muy lejos de esas películas en donde se usaban mulas a las mujeres en su vientre o, o, o camufladas entre hielo, conservadores en, en aviones, estamos hablando de mil, tres mil, cuatro mil kilos de cocaína eh, al punto de que hoy Paraguay es como el primer exportador de cocaína a, a, a Europa, al igual que los cigarrillos, es decir, el grupo del expresidente Cartes, Horacio Cartes, eh, monopolizó prácticamente todo el tráfico de cigarrillos eh, hacia Brasil, hacia Venezuela, hacia Colombia, hacia, incluso tenía empresas en Estados Unidos. Entonces, eh, finalmente se impone el candidato de Horacio Cartes el que ha sido impugnado por Estados Unidos, ha sido sus su cuentas bloqueadas y todo eso y va a ser bastante complejo para este señor, para el nuevo presidente que no tiene identidad propia que no tiene autonomía él, él hasta ahora no es sino el prohijado de un gran empresario que, cuyo mayor acumulación es viene del tráfico internacional pero también es una persona que, con el cual Estados Unidos ha estado manejándose muy bien con el pago ahora de los intereses de la deuda, porque este señor Santiago Peña ha sido el ministro de Horacio Cartes en ese periodo 2013-2018 eh, y, y es un hijo predilecto del Fondo Monetario Internacional, es decir, eh, en cualquiera de los casos Estados Unidos hubiera seguido manteniendo el control del país, eh, solo que en este caso pues va a ser un poco más conflictiva la relación porque eh, va a ser un intento de aislar a, a Santiago Peña de Carte y aislándole a Carte va, probablemente va a provocar un, un problema gigante en la estructura que lo lleva al poder. Y, y bueno, nosotros hemos tenido experiencia de estas características en el 93 Con un presidente que se llamaba Juan Carlos Guasmosi Que fue un presidente puesto también, digamos, por, por grandes traficantes Grandes comerciantes de este país eh, eh, Y que, bueno, finalmente eh, resultó en, uno de, en una de las tragedias sociales y económicas más importantes del país Se privatizó todo eh, se quebraron bancos, se quebró el Banco Nacional de Trabajadores, eh, se, ven, se, se, se rifó nuestra línea aérea, nos quedamos sin línea aérea de un día para otro, eh, la flota mercante que se tenía se dejó caer. Eh, bueno, eh, es un escenario bastante complejo, pero yo lo que creo es que Estados Unidos va a tratar de aislarlo a este señor en la lucha que está tratando de porque la idea de Estados Unidos es hacerle creer otra vez que hay lucha, eh, que no es todo tan fácil, digamos, y, y bueno, y en esa, discu en esa discusión, en esa discusión que tiene algunas, eh, algunas líneas, eh, digamos, bastante oscuras, porque los propios norteamericanos enviaron un emisario al Congreso para decir que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con que eh, el Estado paraguayo derribe aviones que no es fuera de control eh, que es la forma en que entran acá, digamos, la pasta base y una cantidad de cosas que luego se, se refinan y se envían a Europa ¿verdad? y entonces es un, va a ser bastante complejo esa relación entre por un lado un presidente que no tiene autonomía que todo su poder depende de un gran empresario que acumuló 70 empresas en 10 años fruto de la extensa lavandería de dólares del tráfico internacional, y por el otro lado da la necesidad de estar tratando de dar una mínima imagen de institucionalidad de su sistema público, del control de aduana, del control de naviero, del control aéreo. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla eso. Julio. En lo concreto, sí. ¿Cómo? Nos queda un minutito nomás. ¿Qué lectura sí. haces de la, de la imagen? ...de Santi Peña eh, agradeciendo en su primer mensaje como presidente electo... ...con Horacio Cartes al lado. No, y por eso digo, eh, me parece que, que, que eso va a durar, digamos, buen tiempo... ...que las tensiones van a empezar a venir en el momento en que... ...él como gobernante deba tener que dar respuestas institucionales a ciertas cosas, ¿verdad? Sí, como control aduanero, control de lavado... Eh, por, ...por presiones, por presiones, digamos, de entidades, sobre todo internacionales... ...y porque hay corporaciones acá que dicen, la pucha, eh, el grupo Carte está comprando todo... ...no puede ser, no tenemos, le está quitando competencia a otros jugadores económicos... Decir, ...hay una desigualdad gigantesca en la competencia, ha generado un ruido gigantesco... ...ha generado una acumulación inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria increíble... ...todo el mundo está esperando el dinero narco, Asunción se ha vuelto prácticamente una ciudad capital donde... Por un lado se desarrolla el polo y el eje corporativo, donde hay mucha inversión de dinero. Por el otro lado se desfinancia la, el centro Azunceno porque los están esperando ese dinero que no está viniendo. O sea, eh, esta, este gran flujo de capitales. te ha dicho que este flujo de capitales es más grande que el, todo el producto interno bruto de este país. Y este gran flujo de capitales está generando una cantidad de realidades, burbuja económicas eh, y una cantidad de regulación laboral, de precarización también, porque hay una acumulación que no al no pasar por tejidos de administración y control del Estado, tampoco hay esquema de distribución de eso, digamos, ¿no? A diferencia de otros sectores económicos, los que vos le cargas un 10%, un 20%, después lo metes en salud, tal vez para construcción, tal vez lo que fuera, eh, y entonces, pero también genera una dependencia económica gigante es decir, hay mucha gente que acá no está mirando mal que Cartes tenga muchísima empresas porque dicen que le da trabajo a la gente por ejemplo, y esa es una realidad Julio, tenemos que despedirnos te agradecemos muchísimo el tiempo con Coordenada Sur y con Avia Yala. un abrazo grande y suerte abrazos hasta luego compañero. Julio Venegas Vidalle es periodista, analista de aquí de Asunción, la capital del Paraguay lo tuvimos aquí en vivo y en directo Juan Ramón, espero que esta transmisión haya servido y esta cobertura para acercarnos un poco más a la realidad paraguaya que como vos bien decías, suele estar tan alejada de la coyuntura mediática regional Sí, eh, bueno muchas gracias a Julio por esta, por esta entrevista, por acercarnos a la realidad paraguaya me temo que el próximo presidente va a tener que lidiar con problemas de, eh, de gran eh, calado. Una de ellas tendrá esta relación complicada con los Estados Unidos. Tendrá seguramente que definirse en los próximos años la relación de Paraguay, con, si mantiene todavía su relación con Taiwán o reconoce a China como, eh, como el interlocutor válido. Eh, el futuro que le, que le espera al Paraguay pasa por una renegociación, insisto, del acuerdo eh, para eh, vender energía a, al, al Brasil. Pero también, eh, Andrés, eh, a mí se me hace que en, en otras circunstancias Estados Unidos podría declarar al Paraguay como estado fallido. Porque de, con, con todo lo que nos está describiendo Julio, estamos en un escenario en el que los actores informales son los que gobiernan un país como Paraguay. Pero además, me, me imagino que hay cierto cuidado para tratar al Paraguay como estado fallido, tengo la impresión que va a pasar a constituirse en un protectorado en el siglo XXI dadas las complejidades que tiene eh, sobre eh, su relación con el mundo informal. Y para finalizar, querido Andrés, quiero enviarte un abrazo fraterno, cariñoso, respetuoso como siempre.